<risa> La diáspora Te voy a borrar No te voy a bloquear Porque cuando me extrañes Sé que me vas a buscar Lo dijo un lado. Todo tiene su final Esto ya se acabó De tu contacto, mi huella en tu cuerpo sigue intacto. De cinco sentidos te quedó el tacto más y ya no resuelve tanto. Y sentí sí, sí, que el pato tío, tío. ya ni te arrebata. Adita mi cuerpo como por venas te cata Soy demasiado de caro, tus historias son baratas. Las más que tú odiabas, ahora me abre la pata. Mi volante lo hace bien, pero me trata mal. No me tira el DM en el Instagram. Si quieres joder, jode a tu mamá. Ya yo te borré. Me sube hasta un cielo sin nube y me tira al infierno. A donde quiera miro y te veo, aunque dejemos de vernos. El dolor fue pasajero si los polvos eran eternos. Te tuve en verano y tú eres frío en invierno. Nada es eterno, yo no sé. Ya lo sé. Porque sigo, ya no sé. Yo no sé. Si he perdido hasta la fe, contigo ya en el brillo se me ve. No te voté, pero si te fuiste contigo, yo no pienso volver. Es que se va sí. sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Llama cuando quieras y no esperes que yo te llame. Sembraste odio, cosechaste que no te ame. Aunque siempre es disponible pa' cuando me extrañe y como se te antoje, me lo mame. <risa> <risa> Te voy a borrar, no te voy a bloquear, porque cuando me extrañe sé que me vas a buscar. Lo dijo Héctor, la voz, tiene su final, esto ya se acabó. Te voy a borrar. Te voy a borrar, no te voy a bloquear, porque cuando tiene su final, esto ya se acabó. Te voy a borrar. Dímelo, dímelo baby. Yanayel, <risa> <risa> <risa> Sam, <risa> hey, Sam Legacy, Sam Legacy, Yanayel, Yanayel, El Flaco. Somos la diáspora. <risa> la diáspora.